Por algún motivo, Boba Fett es un carismático personaje de la saga de Star Wars Así que tras el éxito del Mandaloriano, alguien pensó que hacer una serie basada en el cazarrecompensas Boba Fett sería una buena idea Con lo que Disney se puso manos a la obra y nos ofrecía una primera temporada de 7 capítulos bastante irregulares Así que, hablemos de esta serie Durante la película El Retorno del Jedi, Boba Fett cayó en la fauce de Sherlock una bestia que habita en Tatooine, con lo que se dio por muerto al cazar recompensas Por suerte para él, despertó dentro del bicharraco este y gracias a su arsenal consiguió abrirse paso Hasta llegar a la superficie, lugar donde se desmayó Horas después llegaron los Yawa, que le quitaron su armadura y le dejaron abandonado Por suerte para él, le encontraron los moradores de las arenas o Tusken Raiders Que por alguna razón pasaban por ahí Y es que a pesar de estar en pleno desierto, por allí no deja de pasar gente en fin, que le hacen prisionero y se lo llevan a su campamento? Eh, pues porque sí. Volvemos al presente, ya que lo anterior se trataba de un flashback, y es que la serie nos va a mostrar constantemente la historia de Boba Fett durante su etapa con los Moradores de las Arenas, alternándolas con el presente gracias a una narración bastante deficiente, con lo que vamos a ordenar un poco este desaguisado para que tenga sentido. A la mañana siguiente de ser rescatado, un niño Tusken se lleva a Boba y a otro prisionero de paseo por el desierto para buscar unos melones negros que contienen líquido. Pero por el poder de la casualidad, el Rodiano encuentra las patas de un extraño ser con varios brazos que le mata. Y cuando está a punto de zamparse al niño, interviene Boba Fett estrangulando al monstruo con una cadena y haciendo la pose del pecho palomo, es decir, sacando pecho y metiendo la barriga dentro. De vuelta al campamento el niño regresa con la cabeza cortada del monstruo, vamos lo que haría cualquier niño normal Y gracias a esto Boba Fett comienza a ganarse el respeto de los Tusken. Uno de los Tusken al que llamaremos eh, el ninja le enseña a Boba Fett a luchar como ellos Pero el entrenamiento se interrumpe con la llegada del tren del sindicato Pike Que tiene la fea costumbre de matar Tusken a su paso, fíjate qué deporte más malo por la noche, Fett tiene una idea: ir a buscar unas moto jet a un bar donde está una banda de motoristas nictos. Así que, tras dar unas cuantas hostias, se lleva las motos y ahora le toca a Boba Fett enseñar a los Tusken cómo conducirlas, con el objetivo de asaltar el tren, el cual logran abordarlo y, tras varios inconvenientes, consiguen detenerlo. Tras hablar con el líder, Boba les dice que a partir de ahora tendrán que pagar un peaje y que por cada muerte de un Tusken matarán a 10 de ellos. Un trato justo, claro. Los Tusken le hacen un regalo a Fed que es el comienzo de un rito de iniciación, donde tendrá una serie de visiones en las que le atrapa un árbol, eh, suponemos que en referencia a su último trauma al ser casi devorado por el Sarlacc. ¡Simbolismo! Al día siguiente regresa al campamento con una rama, terminando el rito, eh, pero esto no queda nada claro. ¿Había un árbol real en algún lugar al cual le arrancó una rama? Es un misterio, muy misterioso. Total, que con la rama talla el típico bastón de los Tusken y entendemos que ahora, pues, ya es de la tribu. Personalmente toda esta parte me parece de relleno, porque seamos sinceros, ¿a quién le interesa la vida de los moradores de las arenas? Que lo único que hacen es pegar gritos y levantar el bastón con las dos manos. Fett abandona el campamento Tusken para ir a hablar con los Pais para que les paguen por su protección, pero resulta que ya están pagando a la banda de motoristas, a los cuales Fett les robó sus motojets. Al regresar al campamento se lo encuentran destruido y las pintadas apuntan a que fueron los nictos. Boba Fett se encuentra en el desierto a Fenecham y la lleva hasta un lugar donde pueden salvarle la vida modificándola con implantes porque parece que en el mundo de Star Wars en lugar de hacerse tatuajes te hacen modificaciones. Una vez despierta Fenn le pide ayuda para recuperar su nave que está en el palacio de Yabel así que Fennec acepta a cambio de saldar su deuda por haber salvado su vida. Betty y Fennec se cuelan en el palacio y a pesar de saltar la alarma consiguen recuperar la nave y huir El siguiente paso es eliminar a la banda de Nictos para vengar a los Tusken Luego van donde está la fosa del Salla para recuperar su armadura Pero vamos a ver, que la armadura te la quitaron los Yawa El Salla intenta comerse la nave, porque claro, a quién se le ocurre ponerse en la entrada Pero no hay nada que no pueda solucionar una buena bomba, ala, muerto tras explorar las entrañas se da cuenta de que no está la armadura y debido a los ácidos se tiene que refrescar la calva eh, para no quemarse. Damos un salto en el tiempo donde Fett ya tiene la armadura y destrona a Big Fortuna, quedándose con el palacio de Java el Hat, Y para saber cómo recuperó la armadura tendréis que ver el Mandaloriano, así que si queréis el vídeo pedidlo en comentarios, que es gratis. En la actualidad, Boba Fett ocupa el lugar que tenía Yabal Hutt, bueno, tras deshacerse primero de su sucesor, Big Fortuna, en un cargo conocido como Daimyo, y por el cual Boba Fett ofrece protección a cambio de un tributo. El problema es que el alcalde manda a su mayordomo para informar que no pagará dicho tributo, así que como toca sacarle pasta a los negocios, comienza su paseo por la ciudad acompañado de un par de guardias gamorreanos que trabajaban para Yabal Hutt. De repente les atacan unos mercenarios random y gracias a la intervención de los gamorreanos los asaltantes intentan huir, pero gracias sobre todo a sus habilidades en el parkour intergaláctico, eh sí, parkour. Pero al final capturan a uno de ellos y llevan a Fett a la cápsula curativa donde sueña, porque cada vez que está en la cápsula hay un flashback. De vuelta al palacio intentan hacer confesar al asesino, pero este prefiere la muerte, aunque cambia de idea cuando le dicen que le comerá el Rancor, lo que no sabía el de es que el Rancor murió y como ya vimos en el Retorno del Jedi. Por lo visto, al asesino le envió el alcalde, así que van a hacerle una visita, pero antes de que hable le matan, aunque el alcalde insiste en que él no envió a los asesinos de la Orden del Viento, eh, ya que parece ser que fueron los primos de Yaba, que quieren reclamar el trono de Yaba el Han, bla bla bla. Actualmente en Moses Palo dominan tres familias: los Trandosianos, los Aqualis y los Clatunianos. Un aguador de la zona obrera pide ayuda a Fed, ya que parece que hay una banda que le está robando las existencias de agua, así que Boba llega al distrito obrero y conoce a los intrépidos Punks, que resulta que robaron el agua porque esta tiene precios abusivos y como no tienen trabajo, pues Fed decide contratarlos, eh, pues porque sí. Mientras descansaba en el tanque Basta, un Buki le ataca, pero por suerte llegan los refuerzos y consiguen hacerle caer por la trampilla que da la mazmorra del Rancor. Eh, por cierto, no sé cómo lo hacen, pero siempre logran que alguien caiga por esa minúscula trampilla. El Buki se llama Krasantan y fue contratado por los Hat, los cuales deciden disculparse y como muestra de buena fe le regalan un joven Rancor, que viene con su amaestrador incluido y no, no tiene como arma un machete láser. Y olvidado de Danny Trejo porque no saldrá más en la serie, estaba ahí para cobrar el cheque. Boba Fett habla con el mayordomo del alcalde y el coletas intenta escapar, pero le persiguen los intrépidos punks. Intrépidos punks. Intrépidos punks. En las carreteras. Y también. Ahora en serio, ¿a quién se le ocurrió meter a unos random con motos de colores como si fueran los Power Rangers? De verdad, es lo más anticlimático que he visto nunca en el mundo de Star Wars. El mayordomo se estampa y le dice a Boba Fett que el alcalde trabaja para los Pikes, los cuales desembarcan en Moss Spa preparándose para la guerra. Fett reúne a los líderes de las tres familias que controlan Moss Spa y les pide mantenerse neutrales en el caso de que los Pikes intenten que se unan a la guerra, la cual parece ser inevitable, así que necesitan reclutar soldados y el primero de ellos es Krasantam solamente quedan tres mandalorianos Din Djarin entrega su lanza de Beskar a Armorer para que forje una armadura muy especial una cota de malla para Grogu Mando tiene problemas para poder controlar la espada oscura momento que aprovecha Paz Vizla para desafiarle ya que parece que dicha espada fue forjada por Sonsetro, que hombre que vaya casualidad de tres mandalorianos que quedan el que creó la espada es el antepasado de uno de ellos el duelo se decanta a favor de Din Yarin, pero la forjadora le pregunta si alguna vez se quitó el casco y este le responde que sí, con lo que le dicen que ya no es un mandaloriano. Pues nada, ahora solamente quedáis dos mandalorianos, anda que vaya apañado. Din Djarin viaja a Tatooine con el típico niño toca pelotas del asiento delantero y la madre riñéndolo. Buah, esto es muy Star Wars, eh, Star Wars literal. Una vez allí, Pelimoto le tiene una sorpresa, una nave de los Naboo que hay que terminar de montar y tunear. En fin, que lo que queda de capítulo consistirá en montar la nave y luego probarla. Total que nos hemos comido un episodio de relleno en mandaloriano en el que no sale Boba Fett pero sí Fennec que quiere reclutarle para la guerra contra los Pikes. Los Pikes han comenzado su tráfico de especie en Mospelgo, ahora conocida como Ciudad Libre, pero Cobb Van, el marshal de allí, les invita a irse, pero claro, sale mal. Dinjarin viaja para entregarle su regalo a Grogu. Allí se encuentra R2D2 que le guía hasta Shokatano, a la cual le entrega la cota de malla de Beskar y se va sin ver al pequeñín y así no interrumpir su espectacular entrenamiento con Luke Skywalker. De vuelta a Moses spamando se reúne con Boba y compañía y acuerdan buscar más soldados, así que cierra un trato con Van para que reclute a la gente de la ciudad libre para unirse a la guerra. Los Pays han contratado a un asesino llamado Cap Bane que como si fuera un duelo del oeste sacado de una película de Sergio Leone, dispara a Marshall y mata a su ayudante. Eh, madre mía, insisto, esto es muy Star Wars. Eh, Random, no sabes nada, esta serie es un western espacial. Luke le da a elegir a Grogu, o la cota de Mitril de Frodo o un sable láser. Según lo que elija, se irá con mando o seguirá su entrenamiento con Luke. En fin, un episodio en el que Boba Fe sale un minuto y es por eso el mejor capítulo de la serie. Ya de paso, fanservice a tope para que compremos más muñeco de Grogu, que es el mayor producto de merchandising de Disney en los últimos años. Los Pike han hecho estallar uno de los establecimientos protegidos por Fed, lo cual indica claramente que están en guerra. R2-D2 ha llevado a Grogu hasta Tatooine para que se ponga ciego a gusanos. Al día siguiente, Cap Bain le da un ultimátum a Fed para que permita el negocio de especia. Además provoca a Fett al decirle que los Pike mataron a los Tusken. Las tres familias han roto su acuerdo de neutralidad y atacan a los soldados de Fed y algunos de ellos mueren con lo que Fene Shan ayuda a los intrépidos Pong y luego se dirige al cuartel de los Pike para matar a sus líderes. El mayordomo del alcalde intenta negociar con los Pike, pero es una distracción para que Mando y Fed puedan pillar a los cabezas de pescado por sorpresa, pero los Pike son demasiados y están a punto de acabar con Fed y Mando. Aunque por el poder de la casualidad llegan los soldados de Ciudad Libre justo a tiempo para salvarles y ya de paso los intrépidos Pong y Krasanta, bueno venga, por qué no, todos a la vez. Pero no todo iba a ser bueno, ya que aparecen dos droides con escudos contra los que no pueden hacer nada. Así que huyen. ¿por qué no los usaron los Pais desde el principio? Es un misterio, muy misterioso. Durante el combate, Rodríguez nos obsequia con varias robertadas fuera del lugar. Eh, sí, eh, queda muy ridículo, ¿qué le vamos a hacer? Pero todo se vuelve más absurdo cuando llega Pelimoto, ¿será que no oyó los disparos, ni vio las múltiples explosiones, además se ha traído al vender merchandising de Disney? Mientras la gente de Ciudad Libre se refugia, pero de repente, pues porque sí, aparece Boba Fett sobre Rancor y comienza una lucha de titanes. Tras cargarse a los droides el Rancor se ocupa de los Pai a su manera Pero aún queda un enemigo, el Vaquero, el cual espanta a Rancor con una llamarada Tras otro duelo del oeste que pierde Fett, este consigue recuperarse y con el bastón Tusken derrota al pistolero Suponemos que seguirá vivo ya que tiene un pilotito en la pechera que parpadea El Rancor está descontrolado y tiene complejo de King Kong pero no hay nada que no pueda solucionar Grogu, que levanta la mano y duerma al titán. Peor hecho imposible. Fennec ha llegado a la guarida de los Pike y mata a los líderes de las familias, al alcalde y al jefe pescado. La historia termina entonces con Fed habiéndose ganado el respeto de los ciudadanos de Mosespa, eh, aunque siga teniendo actitud de mafioso. E cobrándoles un tributo por sus negocios y mando yéndose de aventuras con Grogu y no os perdáis los postcréditos donde el modificador le hará unos arreglos a Kobban que sigue vivo y hasta aquí Boba Fett, una serie que mezcla más los flashbacks con el presente, con un par de capítulos donde su protagonista apenas sale, y que para más sinri son sus dos mejores capítulos. Esperemos que la historia siga con el mandaloriano y que Fett tenga unas largas vacaciones. Recuerda, si te ha gustado el vídeo dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.